¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Hoy vamos a darles una muy buena noticia. Eh, estamos ya en el 2023 y sin duda, para comenzar el año, eh, qué mejor que contar con fondos, sobre todo los emprendimientos innovadores. Y es que a través de Estar a Perú 9G, que es un programa del Ministerio de la Producción de ProInnovate, eh, hay fondos disponibles. Y a esos fondos simplemente hay que postular y calificar y luego ser beneficiados con ello. Estamos con Andrea Hermosa Cabanillas, ella es especialista de emprendimiento de Proinnovate, a quien le doy la bienvenida. ¡Feliz 2023! Andrea, ¿cómo estás? Hola, Clorinda, muchas gracias por este espacio. Eh, bienvenidos también todos los emprendedores, estamos listos para poder apoyarlos e iniciar el año de la mejor manera con los concursos de Capital Semilla de Startup Perú. Perfecto, coméntanos entonces acerca de... Eh, más o menos eh, las, los, las categorías, porque sé que hay tres categorías. Descríbenos cada una y nos vas diciendo los requisitos, quiénes pueden aplicar. Sí, tenemos para todos los emprendedores innovadores que estén en dos etapas distintas de este proceso de emprender, hay dos concursos para, eh, para uno para cada uno de ustedes. El primero es emprendimientos innovadores, si ustedes ya tienen un producto mínimo viable, es decir, un primer prototipo, no tienen que tener el, eh, la solución completa, la última versión. Sino una primera versión, eh, si ya la tienen y ya la han podido presentar con otros usuarios o con otros clientes, pueden postular al concurso de emprendimientos innovadores. Y el concurso de emprendimientos dinámicos para todos aquellos que ya tengan ventas. Ventas de mínimo 120 mil soles anuales tenemos este otro concurso para ustedes. Excelente. Ahora bien, eh, ¿cuánto es lo máximo que pueden obtener en cada categoría? Sí, en cada uno de los concursos hay un capital semilla distinto. En emprendimientos innovadores, el primer capital semilla es de hasta 60 mil soles de recursos no reembolsables. ¿Qué es recurso no reembolsable? Es dinero que no debes devolver al Estado. Esto no es un préstamo. Tampoco pedimos que haya... Eh, un porcentaje de la participación que se entregue, simplemente es dinero para que puedan sacar adelante su proyecto. Y para emprendimientos dinámicos hay un capital semilla de hasta 140 mil soles, también de recursos no reembolsables. Y Clorinda aquí, algo muy importante es que en ambos concursos, adicional a este capital semilla, hay un monto para que una incubadora o una aceleradora, los pueda acompañar y los pueda acompañar en todo este proceso una vez que sean ganadores para que le saquen el máximo provecho a su proyecto. Excelente. ¿Y cuánto es lo que se obtiene de allí? Son hasta, son siete mil soles para los emprendimientos innovadores, y son 10 mil soles para los emprendimientos dinámicos. Lo que va a suceder ahí es que este monto va a ser transferido a una incubadora o una aceleradora de la red de ProInnovate. Son 29 entidades las que son parte de esta red, que están en distintas partes del Perú también, y son entidades con mucho, mucho expertise en acompañar a emprendimientos innovadores como ustedes. Excelente, me parece genial esto. Ahora, como es cofinanciamiento, esto significa que el emprendedor tiene que poner algo y si esto es en efectivo es valorización de, de sus activos de su trabajo, de su tiempo Sí, esa es una pregunta clave, aquí lo importante es saber que lo que da ProInova a través de los concursos, estos 60 mil más 7 mil soles en innovadores o 140 mil más 10 mil soles en dinámicos, equivale al 70% del proyecto ¿Qué quiere decir esto? Hay un 30%, que es la contrapartida que ustedes, los equipos emprendedores, deben dar. ¿Cómo se divide esta contrapartida? Por un lado, 10% es de aporte monetario, es decir, de recursos económicos. Sin embargo, el 20% son de aportes no monetarios. Es decir, de que hagan una valorización del tiempo que ustedes están dando para el proyecto como equipo de emprendedor, de repente de algún equipo que están utilizando para el desarrollo del proyecto, y todo eso lo pueden valorizar y va a ser parte de su contrapartida. Excelente, me parece muy bien. Ahora, la otra pregunta es eh, el plazo para la inscripción, hasta cuándo hay plazo y dónde se inscribe. Sí, aquí también quisiera aprovechar para contarles que para emprendimientos innovadores una pregunta que nos llega muy, muy seguido es si pueden postular eh, sin ser empresa. Y para emprendimientos innovadores la respuesta es sí. Pueden postular siendo equipo de personas naturales, entre dos a cuatro personas, pueden postular sin la necesidad de estar constituidos legalmente, pero también pueden postular como una empresa. Y para emprendimientos dinámicos sí o sí tienen que estar constituidos como empresa porque como les contaba al inicio, hay un requisito de ventas que es necesario justificar. Para ambos concursos, tienen plazo de postular hasta el 31 de enero. Aún, a, aún hay tiempo para postular. Es una postulación bastante sencilla que no creo que tengan problemas en, en resolver, eh, pero que es bastante minuciosa también. Así que es bueno hacerla con tiempo, empezar con tiempo. Tienen hasta el, el, hasta el 31 de enero. Pueden ver los diferentes webinars que haremos para ayudarlos. Y pueden entrar al, a la web startup.proinnovate.gov.pe para ver ahí dónde postular, las bases, los formularios, y todas las actividades más que se vienen para ayudarnos. Excelente, excelente, me parece genial. Entonces, creo que comenzamos con buen pie. Eh, ir a la página eh, respectiva que has mencionado, eh, mirar, allí están todos los requisitos, ¿no es cierto? Repasamos nuevamente los requisitos, miramos eh, en qué opción nos conviene, en qué opción estamos eh, calificando, y nada, a postular, a postular, porque estos fondos no se devuelven, y es dinero que pone el Estado a través de este importante programa eh, para poder acceder cuéntame, ¿cuántos son los emprendimientos que estiman se van a beneficiar esta vez? son Esperamos que sean 80 emprendimientos los beneficiarios de Startup Perú 9G que sean al menos 60 emprendimientos innovadores y 20 emprendimientos dinámicos, así que súper bienvenidas todas sus postulaciones, no dejen pasar esta oportunidad. Perfecto, muy bien muchísimas gracias Andrea Hermosa eh, especialista de emprendimiento de Proinnovate que sean un exitoso 2023 para ustedes que coloquen muchos fondos y que sigan ayudando a los emprendedores y por cierto también nuestros mejores deseos a los emprendedores muchísimas gracias por estar aquí gracias, gracias a todos hasta la próxima